Las jornadas de hoy son una magnífica oportunidad para conocer experiencias de otras compañeras, de otras emprendedoras, de otros profesionales, conocer casos de éxito, eh, proyectos concretos, con los retos que tuvieron, con las oportunidades, con las, eh, digamos, las cosas aprendidas y sobre todo es una plataforma para colaborar, para conocer a gente y para llegar a acuerdos con personas que nos podemos ayudar mutuamente y enriquecernos. Yo creo que todo lo que es el ámbito digital, las nuevas tecnologías de Internet, dan una gran oportunidad a todos los sectores en general y a todos los profesionales, hombres o mujeres. Pero sí que es cierto que la mujer eh, entra en un ámbito que es como más afín a ella, somos personas más colaboradoras, en, siempre nos ha digamos, eh, ha traído más un proyecto que un cargo, y estamos hablando de un mundo cambiante, un mundo innovador, en donde eh, hay muchas posibilidades de colaborar, muchas posibilidades de enriquecernos, de trabajar en equipo, y, y yo creo que es muy afín a lo que es el estilo de la mujer. O sea que tanto el formato profesional y de liderar de las mujeres asociado a este ámbito digital puede aportar pues, ese futuro profesional a las nuevas generaciones de mujeres.